Primero de diciembre, la verdad este video tendría que haber salido el 28 de noviembre por el tercer aniversario Pero no llegué con el tiempo ya que el top 300 me llevó mucho más tiempo del que ustedes piensas Piensas, del que ustedes piensan y del que yo pensaba realmente Así que este es el video más especial de todo el canal 300, 300 no, no terminamos más Tre 30 curiosidades de toda la serie, de toda la franquicia de Roburaibu. Este es el video más especial, no solo porque me llevó mucho tiempo detrás, por fin hice un video que me costara tanto, este, originalmente. Pero lo más importante es que acá participaron 4 creadores de contenido y 9 suscriptores. Iban a ser 10, pero el último no llegó. Qué pena. Pero bueno, se lo agradezco igual. Sinceramente, hacer videos con suscriptores era algo que yo tenía muchas ganas de hacer Que algunas personas me decían, pero nunca lo había hecho, así que... Bien, como comienzo está muy bien, me encantaría volver a hacerlo No esperar un año para hacer otro, porque lo más seguro es que para el especial del cuarto aniversario No haga algo así, ya que... ¿De dónde saco? O sea, me tendría que inventar las curiosidades Y no, no va Así que, vengas el video la franquicia tuvo un comienzo muy humilde en el 2010. Su primer sencillo, Borarara, solo vendió 434 copias. Pero desde entonces se ha expandido a otros medios como series de anime, libros, manga, juegos móviles, álbumes e incluso conciertos. No fue hasta que salió en Japón el Love Live School Idol Festival cuando realmente despegó. Incluso el primer Blu-ray de la segunda temporada de School Idol Project vendió más de 90.000 copias en su primera semana, la cifra más alta de cualquier anime hasta ese momento. Este mismo continúa siendo una de las franquicias multimedia más taquilleras de Oricon en el país del sol naciente hasta hoy, con picos en las ventas que generalmente coinciden con el lanzamiento de un nuevo anime. Algunos documentos descubiertos revelaron los nombres candidatos al título del proyecto Love Live durante su fase inicial de planificación. Estos eran el conocido Robberaibu, Aidaibu, Aidaibu, Girls Be Ambitious, Girlfriends, <ríe> le Cheer, Cheer Up, Give Me A Cheer, Be A Good Cheer, Cheer Over The Victory, Girls Be Dream y School Stream. La líder Honoka, por más curioso que sea, comparte el nombre de un personaje de Dead or Alive, Incluso también se parece. En el séptimo episodio de Kim of Prism Shiny Seven Stars, Jin usa un cosplay del atuendo Bokurawa y Manonakade, que es una mezcla entre la versión de Honoka, que es la parte del vestido. Y la versión de Umi, que es el accesorio del cabello. A pesar de presentarse en vivo en dos ocasiones distintas, Yoshino Nanjo nunca logró aparecer en ninguna interpretación de Soldier Game, aunque sí fue interpretada por Pyle y Emitsun durante el evento en línea Space Music 2 Man Special Live 2020. Esto es un amor en vivo, ya que en el episodio de Some of Tokyo, Yuka Saito y Rikako Aida confirmaron que Misty Frosty Love. Es una canción sobre un triángulo amoroso Que trata específicamente sobre la relación entre chicas Rico y yo Yo no, yo Watanabe. Algunas ilustraciones oficiales muestran a Aqua Vistiendo sus exclusivos uniformes escolares negros durante la temporada de invierno Los fanáticos creían que esto sería ideal para la temporada 2 Ya que tuvo lugar entre la temporada de otoño y primavera Pero desde entonces no se ha utilizado para nada más Que solo artes promocionales aunque esto, más tarde se usó en la adaptación de manga de la School Idol Diary. Algunos pasatiempos personales quedaron afuera del anime, como la tendencia de Yoshiko a jugar videojuegos y que Hanamaru sea parte del grupo de coro de una iglesia. En la vida real, las chicas de Aqua se conocieron por primera vez en un campo de entrenamiento de 4 días y 3 noches en el verano de 2015, en esa instalación que aparece en pantalla, donde practicaron las canciones y los bailes de su primer sencillo, en preparación para su primer evento en vivo. Algunas imágenes de campamento también se pueden encontrar desde su primera transmisión en vivo y en la descripción. En la cartelera de Cinemark, una franquicia de cines en Argentina, tuvo la película Over the Rainbow. Aunque esto fue solo por unas semanas y los cines todavía no estaban abiertos por el COVID-19. El mismo día que se abrieron las puertas, desapareció de cartelera. La con... A diferencia de Muse, Aqua y Riera, el club de idols de Nishigasaki no son una unidad, sino Idols en solitario. También, a diferencia de Muse y Aqua, con subunidades que se dividen en tríos, Nishigasaki formó unidades compuestas por 2, 3 y 4 Square Idols. Tres de las Idols de Nishigasaki son personajes del SIF original, elegidos en una encuesta de popularidad de lectores. Estas son Shizuku, Emma y Kanata-chan. Las apariciones de Shioriko, Mia y Lanju en el anime se revelaron en una lista de productos, que era llaveros con correa de goma unos meses antes de su anuncio oficial. Butterfly, el single de Kanata en el anime, tuvo como fecha de lanzamiento el 16 de diciembre del 2020, que justamente es el cumpleaños de la señorita siesta. En una escena, en el episodio final de la temporada 1, tiene a Karen haciendo una sesión de fotos frente a un tablero de mensajes cubierto de imágenes. Las imágenes en el tablero son fanas reales enviados por los espectadores, con todos los artistas debidamente acreditados en la secuencia de créditos del episodio. En el MV debut de Liela, Hajimari Marihuaki las cinco pineras del grupo realizan la coreografía en la terraza del Shibuya Scramble Square un rascacielos de usos múltiples ubicado en la estación de Shibuya en Shibuya, Tokio, Japón. Ah, ¡Qué tiempos aquellos! Li Yu, que es una cosplayer profesional, se ha disfrazado de varios personajes de la franquicia, incluidos Riko, Yo, Kanan, Nozomi, Yoshiko, entre otras. Se describe a sí misma como una fan incondicional de la serie, teniendo la oportunidad de ir a un mini concierto barra reunión de fans de Muse en su ciudad natal de Shanghai y también asistir al final Love Life de Muse poco después. Inclusive creo que hay una imagen que supuestamente es ella, hmm, demonios. Tuvo la oportunidad de conocer a la seiyuu de Rin, y que en ese momento no aguantó mucho la felicidad. Ana Mugiho, actriz de voz destacada en Love Live por su interpretación de las alpacas en School Project, The She Take en Sunshine y Hampen en Nijigasaki High School Idol Club, regresó para caracterizar a más mascotas de la franquicia. Participando ahora en Superstar como Manmaru, la lechuza de Kanon, Chibi, el perro de Eren y Kurubitsu, la cabrita que vive en las geniales tierras del norte de Hokkaido, hogar de Kinakina. Kina. Un talento impresionante. Hajimari Nosora pasa a la historia como el primer sencillo debut en tener dos ediciones separadas, la edición Mina de Kanaeru Monogatari y la Watashi O Kanaeru Monogatari. Superstar es la primera serie en la franquicia de Love Live en tener 12 episodios en lugar de los 13 que sería su forma estándar, y una tercera temporada en lugar de dos temporadas como School Idol Project y Sunshine. La forma correcta de llamar a los fans de la franquicia es Love Liveers, pero también pueden llamarnos Liveers o personas con excelente gusto. El juego Love Live School Idol Paradise, que salió para la consola PlayStation Vita el 28 de agosto de 2014, exclusivo para Japón, puede que haya sentado las bases de All Stars, ya que por su forma de verse, podríamos decir que era un School Idol Festival. 1.5 y un School Idol Festival All-Stars 0.5 Love Live! School Idol Festival After School Activity es un juego físico de estilo arcade exclusivo de Japón que al quedarse sin cartas nuevas se cree que este ya dejó de tener un soporte y tiene sentido si te pones a pensar que la última vez que sacaron cartas fue para finales de 2020 y dejó de operar el 1 de octubre de 2021 después de 5 años de servicio como dice el nombre es un SIF sí. Es un juego rítmico en el que no necesitas eh, dejar los pulgares para jugar, ya que le dabas a los botones directamente. Al darse cuenta de que el mercado mundial no cuidaría las máquinas, y no los culpo, se decidió de la mano de Square Enix crear una versión portátil del juego directamente para Playstation 4. Y este fue el Love Live School Idol Festival After School Activity Huawei Home Meeting, que solo está en el mercado digital. Aunque en la región argentina no aparece en la lista, pero sí en el mexicano, por si quieren cambiar de región y probarlo. El juego completo tiene 127 canciones. En la versión arcade se pueden ir desbloqueando y guardando en tu tarjeta personal, mientras que en la versión de PC4 tenés que comprarlos como DLC de pago ya que originalmente vienen solo 8 canciones gratuitas. Uchiguru Drive fue una versión similar del popular Disney Zoom Zoom, el cual solo estuvo en vigencia durante 402 días. De hecho, hasta su cuenta de Twitter desapareció. ¿Les pagarán bien a las Scoot Idols? ¿Tendrán un sueldo? Porque nadie se preguntó cómo hace Aqua para viajar desde Numaso a Tokio, en donde está Kisaka y aquí. Una rotura de la realidad que nadie se percató. En el SIF, el full combo de Strawberry Trapper en Dificultad Maestro es de 666 notas. Innocent Bird también tiene el mismo número, por alguna razón. Siempre supe que Innocent Bird era del diablo. Vaya dato perturbador. Volviendo con todas las estrellas, el juego tiene una continuidad en la que Muse y Akos existen en el mismo tiempo, aún sabiendo que el canon las separa por 5 años. No es descabellado pensar, imaginar o fantasear con que existen en el anime de Ninjigasaki, al tener tantas referencias al juego. Azul Claro Numasu es un equipo de la tercera División de Japón, fundado en 1977 y refundado para que desde el 2006 hasta la actualidad compita en el fútbol profesional. Pero lo que lo hace ganador de un puesto en esta lista es que, como el nombre dice, viene de la ciudad de Numazu, la misma localidad que los acontecimientos de Sunshine, siendo esta una oportunidad para aumentar sus seguidores, que canten canciones de la serie adaptada a los estadios y participar en eventos para vender mercancía, ya sean camisetas, trajes en el juego y llaveros. Entre otras cosas. Hora de los agradecimientos. Gracias a Minalinsky, a Silverman, a Tutti Formato y a Scott de Skyblend. Gracias por formar parte de este proyecto. Ojalá podamos hacer más videos juntos. Aunque lo dudo, ya que yo siempre me pierdo y nunca me acuerdo de pedirle las cosas a la gente. Demonios. De nuevo, gracias a los nueve suscriptores que se, que se animaron. Este, La verdad es que es verdad que no todos se escuchan igual. Todos tenemos micrófonos diferentes. Pero ahí estaba la gracia, que todos... Somos iguales y a la vez diferentes. o sea Es verdad que todos no nos escuchamos bien. Pero si hubiese sido por mí, le decían: Vénganse todos a casa, grabemos todos juntos. Pero el tema es que no eran todos de acá de Argentina. Así que, ja. Pero sí, gracias a Yerba, Román, Calter, Cristian, Toquetón. Wei, Yuki, Félix y Alan. La verdad es que hasta el último momento estuvieron ahí. Y gracias Ari, a todos y más gracias a vos por estar del otro lado siempre. Se vienen los especiales de fin de año. Si querés saber cuáles son, simplemente entra a mi canal, fíjate los últimos videos del año pasado. Que por suerte este año no subí tantos videos y sería mucho más fácil encontrarlos. Así que ya mismo me estoy poniendo a trabajar en eso. Además de la versión del top 300 canciones, pero de la versión de 15 segundos cada uno. Originalmente son de 30 segundos, pero lo voy a cortar a 15 para que sea menos tiempo y más llevadero sería. Así que, sean su Shin, yo solo cara, ¿no?